O nada. No, mi amor, tengo en cuenta para que vamos de una vez. Solo porque lo necesito. Vamos. Gracias. Bueno, familia, les cuento. La necesidad puede conducir a diferentes comportamientos. Uno de ellos, aprender a rebuscarse la vida como sea. Voy a hacer un experimento social muy bueno. Quiero que ustedes vean cómo reacciona la gente cuando ven a una jovencita ofreciendo sus servicios por dinero, qué hacen hasta el final. Buenas. ¿Una pregunta qué precio tienen esas camándulas? Pesos. ¿De qué es honesta? De qué es? La cotización. Pues, ¿qué necesita el hombre? ¿Qué necesita para FedEx? Hola, bebé, ¿cómo estás? Buenas. Sí. A ¿Ah, ver, aquí tú prestas los, tus servicios? Sí. ¿Cuánto cuesta? 100. Me tengo 50. 100. 50 para que vamos. Lo necesito para Gracias. Sí. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Verdad ¿Está? ¿Está que tú prestas tus servicios? Sí. ¿Cuánto cobras? 100. 100, uy, mami, está muy caro. ¿Y por qué caro? ¿Cómo así? Tengo 50 para que vamos. Pero los de U.S. No, 100. Para 50 Bogotá, para que vamos. Es que aquí... Vamos, pues... ¿Será que me puedo sentar un rato? Hola bueno, mi amor, buenas. Buenas. ¿Verdad que tú prestas tus servicios? Sí. ¿Cuánto cuesta? Uy mami, está muy caro. Hoy 50 para que de una vez? No, 100 sí, no, no. ¿50 para quedarnos? ¿Incomodidad? Mucha. Claro. ¿Y por qué no hizo nada fe? Porque fue como por voluntad propia ella misma y no se veía como insegura y no como segura de, de irse. ¿Y si hubiera sido una hija suya? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola. ¿Para qué tú prestas tus servicios? ¿Cuánto cobras? Sí. Cien. ¿Cien? ¿Uy, por qué tan caro? ¿Cuál caro? Está bien. ¿Y 50 lo que vamos? ¿Cien o no? ¿A los 50 lo que vamos, reina? Solo porque lo necesito. Pero rápido, vamos. Vamos. Por acá. Hola, bebé, ¿Cómo estás? ¿La ¿Verdad que tú prestas tus servicios? Sí, señor. ¿Cuánto cobra? 100. Uy, mami, está muy caro. ¿Cómo que caro? ¿100 o nada? ¿50 para que nos vamos yo una vez? Solo porque lo necesito. Vamos. Buenas. No puedo sentar aquí? Permiso. Hola, bebé. Buenas. ¿Pensas um, que tú prestas tus servicios? Sí. ¿Cuánto cobras? 100. Uy, cien, mami, viejo, está muy caro. 100 o nada. No, mi amor, tengo en cuenta, pero que vamos de una vez. Solo porque los necesito, vamos. Como se pudo ver, en estos tiempos son pocas las personas que se oponen al ver situaciones como estas. Y es que el mundo está cambiando de rumbo. Y es totalmente irreversible que esto algún día deje de suceder. Bueno familia, este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y si quieres ver la segunda parte, muy fácil. Solo tienes que ayudarme a compartir, no más. Familia, soy DJ Broly, Diego, Jennifer. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.